Por estas horas el gobierno de Estados Unidos se encuentra ante un hecho histórico. El Congreso está dilucidando para que no se caiga en sensación de pagos. El Partido Republicano ha presionado al gobierno de Obama de manera de no votar el presupuesto ni tampoco ampliar el techo de la deuda. Se estaría en estas horas votando y ampliando por un corto plazo. El, los republicanos lo que querían es que Estados Unidos caiga en cesación de pagos. Esto es, que no pague sus deudas en tiempo y forma. Lamentablemente los uruguayos sabemos lo que es estar en ese riesgo de cesación de pagos, porque a mediados de 2002, con la crisis que nos invadió, tuvimos al borde de ello. Y lamentablemente nuestro sistema político no estuvo unido, en esa salida. Luego del préstamo puente del gobierno de George Bush, que le dio la posibilidad a Uruguay de solucionar sus problemas financieros, hubo que hacer un canje de deuda, liderado por el entonces ministro de Economía, Alejandro Echugarri, se llevó adelante esa estrategia, pero no hubo el consenso del sistema político. Porque el principal líder de la oposición, a la postre, a la elección siguiente, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, pedía lo que exigía el Fondo Monetario Internacional, caer en cesación de pagos, que se dejara de pagar. Lo mismo que están haciendo los republicanos hoy en Estados Unidos. Es curioso, luego de haber dejado la presidencia, Tabaré Vázquez fue, lo fue a buscar el FMI para que fuera su asesor. Claro, había sido el único en Uruguay que había defendido sus recetas, las recetas de caer en cesación de pagos y dejar de pagar nuestros compromisos. Hoy los republicanos siguen el camino de Vázquez y están pretendiendo que su país también vaya por el mismo camino. ¿Quién lo diría? ¿Quién pensaría que en menos de 10 años cambiara tanto la realidad? Un Vázquez tirado a la izquierda, luego el presidente recibe a Bush, le hace un asado y hoy los republicanos van por el camino de él. Con el mismo objetivo, desde gastar un gobierno y el mismo objetivo y las mismas consecuencias de poner en riesgo la salud financiera del país. Hasta la próxima.